...porque es una muerte que no puede quedar impune... un joven que le quitaron la vida... que los delincuentes están acabando con nuestra juventud... ...nos están matando por nada... ...y los delincuentes andan sueltos como nada. Eh, es difícil uno perder un amigo, un familiar... ...alguien que uno quiere mucho... ...es difícil... Eh, ...como pueden ver el pueblo... ...yo no, me invitaron aquí, yo estaba inocente... ...y me llamaron hace 10 minutos... ...para esto, yo pasé por aquí... ...porque tengo que apoyarlo, porque... Pienso que también sienten el mismo dolor que yo siento, pero eh, nada, eh, yo exijo lo mismo que yo están pidiendo, justicia, eh, que, se aclare, que se aclare quién fue que le mató a mi hijo, que no vayan con una persona que no sea esa, que, temo, que, que, la, que el pueblo sepa quién fue que le hizo el daño, quién lo mató. Quitaron una vida, hicieron un daño, una persona trabajadora, como yo explicaron, un buen estudiante, una persona querida por, por, por todo el mundo.